La democracia en Europa se construyó con los materiales nobles producto de la derrota del fascismo y del nazismo. Porque la transición fue lo que fue. Lo cual nos lleva a asumir como normal que más que una separación de poderes lo que exista es un reparto de poderes. Y si no somos capaces de uh, incorporar un relato distinto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 que tengamos miedo a defender nuestros proyectos políticos. Al mismo tiempo intentan inocular miedo en la sociedad de galega. Pretenden usar ese miedo como herramienta de control, como pegamento, no seu caso, para seguir manténdose en el poder donde están. Defender el derecho de las Gallegas y de los Gallegos, en nuestro caso, del pueblo catalán o del pueblo vasco, a decidir su futuro, e defender condiciones de vida que te permitan vivir y trabajar en tu país, eso es para llevar la cabeza bien alta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 no son tratados como ciudadanos españoles. Son ciudadanos de segunda. ¿Quién es el que más cumple la Constitución? Yo, nosotros, los pequeños, ¿por qué? ¿Por qué no nos queda más remedio, entre otras cosas?